Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susana del Papel. Hoy os traigo, mirad, a acompañarme, Mirad qué paquetito, viene desde Alemania, me lo manda Susana de eh, eh, Acción. El canal de Susana, el bazar del scratch. ¿Pasaron? Vamos a abrirlo. A ver qué contiene semejante paquetito. nos vemos en la mesa. Bueno, pues voy a abrir el paquetito, ¿vale? Que lo tengo aquí, como habéis visto, bien un poquito maltratado. Lo estoy abriendo con las tijeras para ver... <coughs> Perdón, lo que Susana... Me ha metido, pero ahora me de camionero. Pero es que tengo un trancazo. Bueno, me. Me gustaría que viese cómo viene el paquete Que viene hasta arriba Y, como no, con la bolsita de Acción Una bolsita súper chiquita Cuando yo fui no estaban estas bolsas tan chiquitas Había, pero había grandes O a lo mejor el hombre me lo dio porque diría Esta necesita un carro No lo no sé Bueno, pues voy a intentar acercar esto lo máximo posible y vamos a enseñaros lo que cogí en acción Mira, primero viene este <risa> perdón por esta voz pero tengo un trancazo que vamos que es un regalo que es del bazar del scratch de Susana y vamos a abrirlo eh, yo viendo las otras compras de mis compañeras de del bazar del crack, supongo que será una cajita de, de bombones que lo ha mandado ella como detalle ¿eh? mira que papel más bueno pegado? uy pegado ah, ja, ja, no me equivoco mira son para chocolates belgas y bueno, y aquí lleva la bandera alemana. Y esto es un detalle que tiene ella, pues yo creo que con todas las que le compran, eh, le encargan cositas de, de lácteo. Ahora voy a volver a meter la mano y ya creo que empezamos a sacar. Voy a intentar ponerlo en el suelo porque esto ya dejó. Son muy... Sí, mejor Porque así también me queda más sitio en la mesa Aunque la mesa no es chica Pero vamos, con todo lo que hay para... ¡Uah! Perdóname. Eh, empiezo Mira, Me compré este este tuchito Que es así como de borreguillo en rosa Que es muy chulo Y mira Ella dentro que yo le encargué que la otra vez que estuve me compré Y me encantaron eh, Este que son los secretos del universo Que son una colonia De todas las que tengo Es la que más me ha gustado Esta Y me parece súper chula Es que huele muy bien Y entonces pues le, le encargué Me parece que le encargué dos o tres Pero bueno, aquí ya me ha metido uno Vale y es muy chula esto es que lo tengo que poner aparte porque bueno, lo tengo que cotejar con lo que yo le pedí <coughs> que tampoco puedo chillar mucho porque me da la to esto lo voy a poner aquí en un ladito y seguimos sacando mira y me ha mandado estas tres mascarillas ¿veis? de almendra esta y esta de granada y esta de flor de hibisco creo y naranja sí si a ver. A ver. Mascarilla facial con extractos de rosa salvaje y vitamina C, que es la naranja, estabilizada, ayuda a mejorar la luminosidad natural de la piel. Esta, esta que es con extractos de, estas es de mano, ¿eh? Que dice enriquecida con manteca de karité, aceite de macadamia y vitamina C. Estas es de mano y esta que también es de cara, que es de granada. Y con extracto de granada y ácido hialurónico Hidrata y oh, Hidrata para ayudar a la piel A tener un aspecto suave y terso Pues le cogí esto No sé si Esto como enfoca Porque estoy grabando le He puesto el palo sencillo ahí <risa> Mira Le cogí Estas flores Que me parecen muy chulas Ya viene el sol para acá veis En blanco roto en amarillo y este que es color un poquito calabaza es muy chula y viene con, con pistilo y tal tres le compré esta tira que es una cinta de material textil vale y viene en rosa y en amarillo pues esta también me cogí estas tres cintas cuatro una de cada en azul en dorada y colore así muy neutro esta y esta otra son cuatro que trae un metro de cada ¿eh? uno dos tres cuatro y cinco y un metro de serían cinco metros un metro de cada vale y estos nunca nos vienen más a ver qué más mira le cogí también este bolsito que es igual que el rosa ¿vale? de borreguito pero en color crudo ¿veis? y aquí me he metido otra de, de las colonias que, que yo le encargué que es en la misma, ¿eh? es la misma colonia la metería aquí porque así va más protegida bueno, mira compré estas tres cintas en verde amarillo y otro verde más oscurito es de 3 milímetros y trae 10 metros de cada. ¿Veis? Y trae este, en verde, amarillo y otro verde más oscurito. Pues este, pacetito. Cogí, mira, Esto que vienen 2 metros de cada y trae 4 cintas. Una es un... Una es un... Ah, con flores. Esto un estampado con flores. ¿Veis? Mira. Creo que son muy, muy chulas. Más. Pues ella me. Yo le dije, ¿por qué no me busca algo de Pascua? Y entonces, pues lo que me encontró la mujer fue este. ¿Veis? Que es un pollito saliendo del huevo. Porque ya habían quitado lo de Pascua. Este. Que se le ha caído al el pollo el. los el, el ojos y la. y la pajarita. Que la tengo aquí. Pero bueno, esto se le puede poner y ya está. Este. Que está también muy chulo. Es distinto. A ver qué más. Me mandó este. Mirad qué gracioso. También se ha doblado la cresta. Pero bueno, esto se le pone derecho y listo. Con su huevecito y tal. Me mandó este. Que se parece también a este. Lo que pasa que aquí hay un. Uno y aquí hay tres polluelos. Y este que es igual que el que os he enseñado antes, que es este. A ver. Creo que son muy graciosos. ¿Qué más? Esto vamos a ponerlo para allá. Le compré este sello. Es Este puerco espín es de caucho y es muy gracioso. Había varios y yo creo que le cogí este y algún y algún otro más. La verdad es que el puerco espín, así da un poco de yuyo. Bueno, aquí está el otro que yo le compré. Que este sí que me gustó. Que es el pajarito con bufanda y gorro, que es muy bonito. Más que el puerco espín, la verdad es que el puerco espín. ¿Qué más? Mira, le compré estos troqueles Que es con la nubes, el paraguas, la lluvia ¿Veis? Y son... Eh, pone que es para hacer cheque en 3D ¿Veis? Se puede hacer desde con este mismo troquel Un heladito, un casquete ¿Veis? este ¿Qué más? Le cogí este journal en azul con las flores en plata eh, con foil plateado. ¿Veis? Bullets Journal. Y mirad cómo es por dentro. En negro. O sea que esto se puede, eh, se puede escribir con un rotulado de neón. Y queda chulo. ¿Veis? Y lleva sus separadores Uno en azul y otro en negro Es muy chulo Mira, le cogí este otro neceser Que trae esta nube Ahí en dorada No he bordado Aunque lo parezca La nube yo creo que va embosada Y los pestañitas Y dentro me ha metido para que no se maltrate Este buble Mira que bonito con la argolla esta que son estrellitas ¿ves? y esto es como de, de polipiel veis y es chulísimo que bonito es y esto se ha salido de, de la argolla la verdad es que bonito los separadores los separadores vienen como como plastificados y es muy chulo Es muy bonito Al final Viene lo que son las notas Eso, es lo que yo quería enseñaros Que al final viene, ¿ves? Como dos fundas también Para guardar cosas Y ya está Viene cosido, ¿ves? está cosido Yo no me fío mucho de esta argolla por esto porque yo creo que se van a salir, pero... dicen que no? Bueno, pues este. Y se cierra con una gomita. Aquí le podemos poner cualquier... Mira. Una uva. Se ha caído de la parra. Y, y es este burla. Que es muy chulo. Es de tamaño... Tamaño cuartilla. Mm, está chulo. Le cogí este... Que es igual que el rosa, ¿ver? pero en verde, mí que lleva igual embosado como un arco. Iris. Y este aquí dentro no hay nada, no. aquí no me, no me ha guardado nada. Este había estos dos, y dije, bueno, pues uno de cada. Mira, le cogí estos troqueles que se puede hacer una bombilla, un globo, vale, se pueden hacer shaker también. Le cogí estas mariposas, que son muy bonitas, son muy grandes, de 10 por 15 centímetros. ¿Veis? Y me parece que son muy bonitas. Mira esta. Esta es espectacular. Si, si troquela bien, es súper chulo, porque es toda una plancha y es muy bonita, es muy grande, de tamaño cuartilla. Después le compré este... Que este ya lo tengo No me di cuenta y se lo compré Pero ya lo tengo Pero bueno Para un sorteo queda Próximamente haremos un sorteo ¿Qué más? Mira, le cogí Todos estos paquetes de cinta ¿Veis? Que traen 14 piezas Y un metro y medio de cada pieza Pues le cogí esta este en torno salmones, salmoncitos, este es más neutro, dorado, negro, blanco, mm, crudo, o no crudo, no <ríe> Albero, color albero. Y este. recogí estas cuatro. La, las cuatro son igual. <ríe> y vienen en estos tarros de como de, de plástico, de acetato. ¿Vale? Ahora cogí cuatro. Había más, pero no le cogí más. ¿Qué más? Ah, mira. Le cogí estas cajas de gema que a mí me gustan mucho y la utilizo mucho. Cuando yo fui a la acción estaban en paquetes, pero no estaban en estas cajas. Y entonces le dije, pues mándame. Y me mandó una de cada que son, son distintas, esta y esta. Y aquí hay más. Esta y esta. ¿Vale? Que son distintas Y traen 200 gramos cada caja Y yo la, la verdad es que la utilizo mucho Mira, le cogí estos Bruce pen, estos rotuladores Traen cuatro colores y son de punta pincel esta es la rama de los grises azules y un lila este que es el de los lila rosa rojo otro otra clase de rosa y este que también trae rosa ¿ves? le cogí uno no sé si habrá más o los no. Mira, pues creo que de esto solamente quedaban estos y le cogí por pues un paquetito de cada. De, mira, de la gema le cogí todas las, las que tenía, ¿ves? Aquí hay dos, dos, cuatro, seis y este. Y me gusta mucho, la verdad es que esto lo utilizo mucho. Rotuladores. Estos, ¿veis? Que llevan gama de de lila son muy chulos a mí me gustan mucho y de estos mismos le cogí este azul este más neutro y este en naranja creo que estos eran si, sí, estos son al agua vale, vas al agua y Es que lo estoy sacando Y a vivir. Oh. Y esto ¿Veis? Estos son Base al agua Que se pueden diluir con el agua Y De los que os he enseñado Antes de también De, de, de esto De punta pincel También me he encontrado con esto O sea que hay cuatro Y si sale alguno más Os lo enseño Después estaban estos, que ya lo habréis visto, que esto lo que hacen es que pintan en plata y por alrededor eh, le sale un halo en verde. Este sería en plata con el halo en, en azul, este sería en amarillo con el halo en amarillo, Veis, este es marrón, black negro, morado, otro azul eh, un ocre o un dorado rosa y naranja, y todo pintan en plata y alrededor de lo que tú pinte, o sea, escriba, pues te sale un halo del color que marca el capuchón del rotulado. y había esto y le cogí esto que me parece que puede dar mucho juego Mira, encontré oh, esto, que se lo pedí, que es de el falso el falso bolillo y traen de varias tonalidades. Traen 5 y un metro de cada. Y después de esto, no sé si se va de bien, de troqueles de borde, porque algunos son muy finitos. Mira, cogí este. <coughs> Este Este Este otro Este Este Y el último Este Bueno, pues en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Esto tampoco estaba en cuadro Había cosas que sí eh, que, que yo no las compré y estaban Esto que creo que es el otro perfume Sí, mira. Son tres en total Pues este sería el otro eh, eh, Aquí hay <coughs> oh, eh, Punta fina y punta gorda Estos son rotuladores Pero no me acuerdo A ver Porque ya hace tiempo Ah, vale son de brillo, ¿vale? Este pinta rosa, pero tiene glitter rosa y este es pinta en celeste y tiene eh, purpurina celeste. Eh, se parecen mucho a los nubos que yo utilizo. Veis, mira aquí se ve. Es que no me acordaba. Y creo que se los vendía bien esos dos. ¿no? ¿Qué más? Mirad, aquí aparece otro de los que sale, ¿veis? El, el óvalo, el, oh, el óvalo rojo. Lo que pinté alrededor, el halo, pues sale en, en rosa, rojo, rosa y en gris. Y el centro en plateado. A ver si... Esto de los que os he enseñado antes, ¿vale? Mirad, esto de cojo. ¿Qué más? Que ya está dando el sol Y A ver. Mira, de troqueles Grandote, grandote Yo los vi cuando estuve Pero no los cogí Y ahora se lo he encargado a ella Cogí este Que es enorme Este y mirad que grande ¿eh? es que no quedaba mucho y además como ellos están confinados pues ahora voy a quitar los bombones del sol pues ahora <risa> mirad cogí estos esto es sello un troquel de la estrellita de mar y una carpetita de y simulando las olas del mar y este que trae En el troquel de la flecha Aquí está la flecha Y una carpetita de De Moses, Chiquitita La carpeta es nah, un poquito es esto ¿Qué más? A ver si encuentro algún troquel Mira, este Con la ventanita ¿Veis? Y después me han mandado esta cajita, que yo no sé qué será. Vamos a ver, que no me acuerdo. Ah, ah un, una velita que huele muy muy bien. Aunque casi ni lo huele, huele a cereza o a fresa. Y me ha mandado este conejito, cierto. <risa> Ella me dijo que me iba a mandar un conejito. Mira, qué gracioso. muy simpático y es de cerámica ¿eh? gracioso y una velita que bueno, me lo he metido en esta cajita que es súper chula ¿qué más? mira, troquele este de perrito con la huella como no y con el corazón un lacito y también trae un gatito este de banderines muy chiquitito Pero está muy bien Se pueden hacer muchas cosas Este que son Hexágonos <ríe> <ríe> Perdón Este Este con la regadera, Que es muy bonito Estos no son grandes, son chiquititos Pero están chulos Cogí cuatro, que yo sepa hasta ahora Cogí cuatro La. Cogí esta carpeta de embosis Que además troquela Lleva mariposa, hoja flores A ver si la puedo sacar Por aquí Es chiquitita pero muy graciosa ¿Veis? Mira, lleva esas planchas ahí De metal Para cortar ¿Veis? Y embosa Es muy chiquitito, es ¿eh? una 5 Pero está graciosa Voy a meterla por aquí Ajá. Pues Pues ya está Yo Vamos, no está Esto sería una primera parte De todo lo que viene Y ya la segunda parte Lo dejamos para papeles Recortables, ¿vale? Pegatinas Y un montón de cosas más Que os iré enseñando ah, eh, Me ha quedado por enseñaros sino que, eh, aparte del que os he enseñado antes, de este, que el que le llama falso bolillo, eh, le cogí este, que trae otros colores, pero igual, ¿ves? son iguales, este y este, le cogí estos cuatro, son iguales, exactamente lo mismo, solo que... Cambia los, los colores y, y aquí nos quedamos ah, Porque ya después lo que viene eh, es, <coughs> Son papel y tal Este también se me había quedado en entero, Que son los de base agua ¿Vais? Que yo creo que, le, que pude cogerlos enteros Porque trae aquí Mira, azules los neutros, los verdes los derivados del amarillo los del rosa y rojo y los del lila creo, no sé si me quedará uno más, yo creo que no pero bueno hasta aquí la primera parte espero que os haya gustado a mí me ha encantado todo ya sabéis, visitarla. tiene página en facebook y tiene canal en youtube que se llama el bazar del scrap ella es Susana y bueno la verdad es que tiene un montón de paciencia, un montón de calma y bueno, y mira qué cosa de qué, qué cosas tan bonitas. Os veo muy muy muy prontito con la segunda parte de este hall. Hasta luego, cuidaros, chao. Del mar. No sé qué voy a comprar, comprarme, ansias y voy a crear en el avión, Ansias libres de colgar en el a**o empezar en la acción ansias vivas que ya que me que a comprar revista en los yo creo que todo esto os va a gustar suscríbete dale a like manita arriba <ríe> <ríe>